No dejaré aún que se escape, quiero mi juventud aún algún tiempo. El viejo que me llegué aún puede esperar, la juventud que me queda aún me conmueve. Hace ya tiempo que ronda mi casa, aunque ya le conozco toda mi vida. Pero no lo dejaré que entre en mí Aún no podrá hacerme viejo Aún tengo vida Quédate ahí No tengas prisa De momento el joven me sigue dentro Tantos soles y lunas ya he vivido Pero mi cuerpo y mi alma ...ha resistido... ...voy a seguir disfrutando... ...porque la vida es muy bella... ...quédate ahí hombre viejo... ...que el joven aún tiene cuerda... ...la fecha de nacimiento... Me chivata la edad Si yo no la conociera Nunca sabría mi edad No dejaré aún que se escape Quiero mi juventud aún algún tiempo El viejo que me llegue aún puede esperar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 Que el joven aún tiene cuerda, que el joven aún tiene cuerda. La fecha de nacimiento, me shibata la edad, si yo no la conociera, nunca sabría mi edad. La fecha de nacimiento Me chivata la edad Si yo no la conociera Nunca sabría mi edad Si yo no la conociera Nunca sabría mi edad